Nuestro pueblo franco-macorizano necesita de sus jóvenes. Hoy la tierra que no vio nacer necesita esos jóvenes humildes. Necesita esos jóvenes solidarios y trabajadores. Porque estamos más que convencidos que todos juntos podemos salir adelante. Juntos podemos unir fuerzas y ayudar a los más necesitados en nuestro municipio en nuestros barrios, en nuestras calles, donde quiera que haya un Segue 56. ...de nuestro pueblo y valiente, ahí estaremos para brindarle nuestro apoyo. Nos sentimos sumamente orgullosos del personal médico que arriesga su vida día a día para salvar la vida de los demás. Pero ellos no pueden así? hacerlo solos, necesitan la ayuda de todos. Es por eso que como jóvenes franco nos hemos formado en esta batalla para luchar y ayudar. Pero la realidad es que no podemos solos. Anímate, quédate en casa, ayúdanos, juntos podemos lograr esta gran batalla. Unámonos todos, San Francisco necesita de nuestro apoyo.